solo pensar en las golpizas que su madrastra le propinaba, Marcos temblaba. Aunque fuera peligroso, prefirió quedarse en la inmensidad de la Sierra Morena. Fui en la gloria porque nadie me pegaba y yo, pues la verdad que estaba en la gloria totalmente. Yo, yo del infierno fui a la gloria. Poco a poco comenzó a practicar las cosas que el viejo pastor le alcanzó a enseñar. Fue cuando se dio cuenta de que una cosa es mirar y otra muy diferente, hacer. Resulta que viene un pez por allí y le HECHO mano y nada, se reía de mí, con un palo, con unos CANCHOS, bumba y tampoco, de nada y que no. Pasaba días sin comer porque no lograba cazar ni pescar, hasta que una mañana el hambre lo llevó a cometer un error que casi le cuesta la vida. Casi nunca me he puesto malo, me puse malo a punto de cascarla cuando me comí el ciervo que estaba ya pasado, no? Me fui para la cueva, me costé y a poquillo rato pensé a devolverlo hasta lo que me iba a comer y ya me fui poniendo mejor, no? Milagrosamente el pequeño salvaje se recuperó con el tiempo perfeccionó sus técnicas de caza y pesca además aprendió a diferenciar las plantas que podía comer y las que le servían para curarse descubre la felicidad de pronto o a sea, nadie le pega no pasa hambre está libre y para combatir esa soledad empieza a formarse una familia en su cabeza que son los animales Includencias cometió muchas. Su primer encuentro cercano con los lobos de la región estuvo a punto de no contar. Por más lecciones que había recibido, ver de cerca los colmillos de las fieras lo aterró. Me desperté yo, y yo me rincón allí contra la roca, pero no tenía salida pues estaba en la, la puerta con la red. Entonces resulta que se quedaron mirándome y yo mirándolo a ella. ...curiosamente los lobos lo ignoraron... ...y no se acercaron a él... ...comenzaron a alimentar a sus crías y Marcos... ...en lugar de no molestarlos, hizo lo impensado. Entonces un cachorrito fue se acercó a mí a comerse la carne... ...pero yo tenía hambre... ...entonces yo despacito fue y le quité, le robé la carne... Todavía nadie sabe cómo logró salvarse de esa imprudencia, pero los lobos le dieron una gran lección. Tal vez porque lo vieron inofensivo, al terminar de comer le ofrecieron un trozo de carne a él también. me la fui acercando con el hocico entonces me di cuenta que quería que la cogieran entonces ya fui despacito me la cogí, me la llevé para la boca, me la comí Un lobo tiene capacidad de, de tener afecto a, a otro ser que no sea un loberno Así comenzó su gran amistad con él. Entonces vino, me se acercó a mí, sacó la lengua, me lamió toda la sangre que tenía en el hocico, como una hacía los peor, y, y entonces se arrozó contra mí, se arrozó contra mí y yo ya vi que me daba cariño, ¿no? entonces yo cogí y le abracé el cuello con la mano. Esa pequeña familia de lobos lo había adoptado. Desde entonces no se separó de ellos. ...empecé a besarle en el hocico, ...entonces ya me fui detrás de ella... ...uno más de la familia, uno más... ...entonces ya uno más de la familia totalmente". Marcos se adaptó rápidamente a su nueva realidad... ...y aprendió a imitar los sonidos de los animales... ...sobre todo los de su familia... ...olvidándose por completo de hablar... ...cada día menos humano... ...cada día más animal. Marcos cuando él sentía que venía alguien... Y él lo sabía por por por por, como, por por las reacciones que tenían los pájaros y los animales, él se escondía. Porque él pensaba que venían a por él. Y él no quería volver a ese mundo de violencia y de paliza. Pero un día le tendieron una trampa. El mismo capataz que lo había llevado con el viejo pastor, volvió por él y para que Marcos saliera de su escondite, le apagó el fuego, tan necesario para poder sobrevivir sin morir de frío. Claro, yo a ver el humo que salía de, de fuego apagado, entonces yo salí corriendo para la cueva, ¿no? Eh, a, a, para que no me sepa el fuego del todo. Y entonces fue cuando él eh, estaba escondido y me pescó en la puerta de la cueva. Pegué un grito, vinieron los lobos. Y empezaron a darle huerta al caballo. Entonces yo pegué un salto, me, me tiré del caballo y salí corriendo una garganta así como es, más, más grande que esta, un río arriba, y, y, y, y todos los lobos detrás mía me escapé y me quedé allí, ¿no? ya sin cabra y sin nada, sin fuego. Había logrado escapar, pero ahora estaba a oscuras, solo, sin fuego y sin nadie que le enseñara cómo prenderlo. Pero esta vez la fortuna se puso del lado del solitario lobo. De pura casualidad descubrió cómo encender una fogata mientras intentaba cazar su almuerzo a pedra. Oye, la piedra y me puse a darle con la, contra la roca, pum, pum, pum, pum, estaría una hora, estaría dos, horas, y, y, y esto que se cría entre la roca, es muy mueve, estaba muy seco, y de tanto darle con la piedra, eh, eh, se se eh, empezó a echar humo. Entonces, para que echara más humo, eh, yo cogí hierba seca, la metí entre hierba seca, ...pensé a darle aire y ya hice fuego. Ya me lo llevé a la cueva como, una, como una bandeja, ¿no? Y ya, ya no me faltó el fuego totalmente. Por fin era dueño absoluto de su mundo. Marcos, amo del fuego, amigo de los animales y señor de la sierra.